Saludos, mi nombre es Julio. El día de hoy les vengo a hablar sobre esta polémica que está en pleno proceso sobre Spider-Man, Disney, Marvel, Sony. Los pongo en contexto. Marvel hace un tiempo atrás eh, tenía problemas financieros, estaban casi en la quiebra. En ese momento ellos decidieron hacer la venta de los derechos de algunos de sus personajes es así como Fox se hizo con los hombres X y todo el universo que tiene que ver con los hombres X y Sony se hizo con Spider-Man y todos los personajes que envuelven el universo de Spider-Man para el año 2002 Sony saca The Amazing Spider-Man con Tobey Maguire que fueron tres películas a partir del 2002 que fueron un éxito de taquilla, que fueron unas películas muy buenas, la 1 y la 2 sobre todo. La 3 fue muy taquillera, sin embargo en ese momento hubo un declive. Entraron como en un bache y dejaron el personaje en el aire. Luego Marvel comienza a idear el MCU, el universo cinematográfico de Marvel, comenzando con Iron Man. Que fue una película súper taquillera, de un superhéroe súper carismático, que sacó varias secuelas y fueron un éxito todas. Incluyendo la tres, aunque a nadie le gustó la 3D de, de, de Iron Man, a mí me gustó. En ese momento, ya Disney y, y Marvel trabajando juntas. Pensaron que Spider-Man era lo que le faltaba, era el complemento que le faltaba al universo cinematográfico de Marvel. Y se acercaron a Sony. Mira, nosotros tenemos este esta saga de películas, este universo, tiene varias fases. Nosotros queremos que en la tercera fase esté Spider-Man. Y ustedes tienen los derechos. Si ustedes no se den los derechos, podemos hacer unas grandes producciones y podemos ganar todos, pues ganamos todos, ganan ustedes, ganamos nosotros. Y Disney le ofreció 95% a Sony y 5% a Disney. Ese 5% es un 5% grosso de taquilla grosa sin ningún tipo de descuento. Y además se hicieron con el, la mercadería, el, el merchandising de, de Spider-Man y, y todo lo que tenía que ver con el universo cinematográfico de Marvel y spider Ese acuerdo fue un buen deal para todos. Todos ganaron. Se hicieron películas maravillosas. El acuerdo contaba o pedía seis películas. Tres en grupo y tres en solitario. Las tres en grupo fueron Civil War, Avengers Infinity War y Avengers Endgame. Y las en solitario hicieron dos. Que fue Spider-Man Homecoming y Spider-Man Far From Home. Ya solo les quedaba la última película del acuerdo. ¿Verdad? Pero como habíamos escuchado, eh, eh, Spider-Man no entra en la fase 4 del de, de MCU. Sin embargo Kevin Feige había dicho que para la fase 5 Quería que spider spider-man fuera una especie de Iron Man Pero no Iron Man como personaje Sino Iron Man como líder de los Avengers Entonces Disney se acercó a Sony Y le dijo Mira vamos a renegociar este, Tenemos muchos planes eh, Ya sabemos que nos va bien en taquilla Ya estamos todos contentos Sin embargo Nosotros queremos ahora un 50% y ese 50% de taquilla, además, queremos también el resto de los personajes del universo de Spider-Man. Venom, Miles Morales, los siniestros 6, etc. Todos aquellos que están envueltos a nivel de, de Spider-Man eh, y, y todo su universo. Obviamente, Sony dijo, mira, no. Mira, no. No queremos. Estamos completamente convencidos de que no queremos cederles el 50%. Vamos a trabajar en un 70% nosotros y un 30% ustedes. Disney declinó. ¿Nosotros queremos el 50% o, o vamos a ver qué hacemos? En ese momento, justo cuando Spider-Man se convertía en la película de Sony. Con mayor recaudación Superando a la de James Bond Que había sido la, la más taquillera de la, de la productora Sony Disney dijo que no Y Sony en una movida Muy inteligente Dijo, bueno Entiendo la postura de Disney Hemos sido felices Contando con su apoyo durante todos estos años Pero es hora que ya De que nos separemos Y que trabajemos en vías diferentes bien esto es lo que sabemos de lo que pasó o de lo que supuestamente pasó por las informaciones que hemos recabado estos días eh, y esto es lo que yo opino actualmente sobre el asunto esto se trata de una puja de poderes esto se trata de un encontronazo entre dos grandes de la industria Disney no quiere perder de hecho Disney quiere ganar y Sony no quiere perder de hecho Quiere mantenerse tal cual como está, feliz de la vida, disfrutando de la popularidad... ...disfrutando de su Oscar con Spider-Man Into the Spider-Verse... ...disfrutando del de tope en el que está el personaje actualmente... ...que si sacan una película el día de mañana, saben que las salas de cine se van a abarrotar. Entonces, Sony no quiere ceder con respecto a nada. Disney quiere todo para ellos. Al final, salimos perdiendo nosotros los fans... Las compañías no van a perder Ellos van a seguir haciendo sus películas La gente va a seguir yendo a los cines Les van a seguir ganando dinero Y nosotros No vamos a poder ver no vamos a Spider-Man spider-man Lanzando telaraña En el universo cinematográfico de Marvel Spider-Man va a estar aislado No va a poder nombrar a ninguno de sus amigos No va a poder nombrar a Iron Man Que se supone es su mentor Aquellos allá en, en el universo cinematográfico de Marvel no van a poder nombrar a Spider-Man. No tienen los derechos a ni siquiera nombrarlo. Entonces, perdemos nosotros los espectadores. ¿Qué es lo que se desea? Que estas dos grandes compañías, estos dos grandes monstruos de, la, de los audiovisuales, de las productoras, de las películas. lleguen a un acuerdo. Que ganen ellos. Y ganemos nosotros. Esto es todo por hoy. Saludos, besos, bye.